Leticia Siciliani se separó de su novia, tras cuatro años de romance. Faltando pocos días para desembarcar en la pantalla de Telefe de la mano de 100 días para enamorarse, Leticia Siciliani, 25, se convirtió en la protagonista de una noticia del corazón, según pudo confirmar Ciudad Magazine. La joven actriz le puso punto final a sus cuatro años de amor con Delfina Martínez, conocida por sus seres queridos como la Pepa. Se separaron hace poco. Es muy reciente todo, pero hay mucho amor de por medio. Por eso Leticia prefiere no hablar y manejarlo en su intimidad, le dijo a este sitio una llegada a la pareja. Un año atrás, la hermana de Griselda Siciliani le propuso casamiento a su novia en vivo, en el programa radial que hicimos para merecer esto?. Te quería preguntar si te querés casar conmigo, le dijo Leti. Sorprendiendo con su llamado en vivo a la Pepa, quien en ese momento le había respondido con un romántico sí. Luego Leticia amplió que la idea era casarse un 19 de diciembre, ya que esta fecha fue la de su primer beso. Delfina me dijo que sea el 19 de diciembre de 2019, que es Capicúa.